estoy muy feliz porque ha venido un gran amigo. ¿eh? Él es un empresario exitoso de acá de San Francisco de Macorís. Una persona que he tratado con un trato exquisito y muy afable. Él es precandidato, aspirante a la nominación a la alcaldía por el Partido Revolucionario Moderno acá en San Francisco de Macorís. Qué bueno contar la con la presencia del ingeniero... José López, Niño López, en Chiqui. contra todos. Chiqui, gracias a ti por la invitación. Bienvenido. han visto el programa. Y un saludo a ese público cautivo que tú tienes a esta hora de la noche, todos los días, por esta planta televisiva de Telenor. Gracias por la invitación. ¿Cómo te sientes, Niño? ¿Cómo estás? Yo me siento muy bien. Eh, gracias a Dios, la salud está buena. Si los médicos, como dice un amigo mío, no me están engañando, bueno, pues estoy bien, me siento muy bien de salud y muy bien en todo el sentido de la palabra, porque me he tirado al ruedo político, electoral, porque soy una persona que siempre he estado detrás de la cortina de otros para hacer política y hoy he decidido hacerla. Para Niño López. Niño López. Niño López es un empresario exitoso de la construcción en San Francisco de Macorís. Y así como lo has dicho, has estado detrás del telón. ¿Qué te motiva eh, aspirar a la alcaldía de San Francisco de Macorís? ¿Por qué? Mira, yo estoy claro que en la religión, yo soy religioso, sé que tú eres religioso, todos somos religiosos, todos tememos de Dios. Pero en religión y la política son dos cosas totalmente diferentes. En religión decimos que lo que hace tu mano izquierda, que no la sepa la derecha. Ahora, en la política, lo que hace tu dedito meñique, tiene que saberlo el cuerpo entero, desgraciadamente. Es así. Entonces, yo soy una persona que estoy totalmente convencido de que es una persona de servicio. Y yo por eso he decidido por ir detrás de la candidatura a alcaldía de mi partido PRM para eh, ayudar a, la, a las clases más desposeídas y a San Francisco en su, en su total eh, eh, eh, cobertura como municipio. Digo que los pobres y digo que a San Francisco entero, porque también los ricos, los empresarios necesitan de un gran alcalde para que conjuntamente todos de la mano engrande, engrandecemos a nuestra ciudad, entre todos, porque si no nos unimos todos, la ciudad jamás será ciudad. Ahora, todos unidos tendremos un gran San Francisco de Macorís, para que sigan llegando las inversiones como han llegado, para que siga creciendo nuestro pueblo como está creciendo. Entonces, con una participación de todos los sectores, vamos a crecer más. Entonces, te decía que me considero ser una persona de servicio porque yo he vivido mi vida, porque vengo de las entrañas de, de, de, del campo, de las entrañas de la tierra, donde eh, el mejor empleo que tuvo mi padre fue chofer de carro público, que lo cambió por una pala, un guía por una pala, trabajando en los arrozales, que es lo que se cultiva mayormente donde yo vivo, en un campo eh, que mi capital, ese no vi, pero mi pueblo es bandera, ahí yo nací en bandera a dos kilómetros de San Francisco de Macorís y sé las necesidades que, te, que, que tienen los, los, los que como yo venimos. Y eh, yo, gracias a Dios, hoy tengo una estructura que la he puesto al servicio de, de, de mis ciudadanos, de los ciudadanos que conforman este pueblo, que la necesitan y le doy las manos a para ayudarlo a a su, a su situación. De estructuras, he, he visto eh, en las redes sociales y en los medios de comunicación que ha estado a, realizando una labor en diferentes sectores. Eh, acá en San Francisco de Macorís, creo que tenemos eh, algunos audiovisuales aquí que Ahí lo tenemos en pantalla. ¿Qué es eso? ¿Qué eso, es lo que está haciendo Niño López? Eso es Mamatingó, por ejemplo, eso que estoy estás viendo ahí. La comunidad Mamatingó tiene un problema de, de como un foco de contaminación. Eso que tú estás viendo ahí, nosotros, por pedi, por pedimento de la, de la, de, de la sí. Junta de Vecinos, ahí está dando el presidente un testimonio, agradeciéndome el gesto que yo tuve con ellos, porque... Como te dije, sé de las calamidades de los pobres y de los necesitados y por eso le doy las manos ayuda. Ese muchacho que tú estás viendo es el presidente de la Junta de Vecinos y da un testimonio que hasta yo me erizo cuando, cuando, él, lo, cuando él lo expresa. Tenemos, tenemos otro video, son varios videos que nos enviaron. Eso es en, en, en El Toro. Por ahí, si tú ves esa calle, nunca había pasado un equipo pesado. Están pasando por primera vez su equipo eh, de nosotros que tenemos y lo estamos compartiendo con el pueblo de San Francisco de Macorís. que tú no has a la alcaldía y estás trabajando Solamente las la Junta de Vecinos y los, y, los, y los compañeros de las bases, que son los más necesitados, nos piden, mira la transformación de lo que tú viste antes a lo que tú estás viendo ahora. Eso es producto de mi servicio a través del pueblo. Eso es un centro de madre, una señora de un centro de madre. Mira las calles, ahorita fue, eso, eso es, y mira la diferencia hoy. O sea, esa gente con necesidades, Niño López, con la ayuda, con la petición de ellos, va y les resuelve los problemas que tiene. Que no lo puede hacer nadie, solamente yo, porque me deprendo de, lo, de las cosas que tengo para ayudar al necesitado. Ahí tenemos otra toma, siempre con la gente, el niño López. Eh, te veo muy activo, te veo con un gran entusiasmo. ¿Ese entusiasmo lo sienten en las bases del PRM también? También, lo la sienten las bases del PRM, lo sienten las juntas de vecinos, que son lo que con ellos voy de las manos. Eh, porque para nadie es un secreto que el partido ha dicho que tiene dos, dentro de los métodos de elecciones, eh, tiene, tiene la, las primarias cerradas y tiene la, la, las encuestas. Entonces. Aquí no van, a, aquí no van no hay señalamientos, no hay reservas en San Francisco, se ha dicho que en, en varias provincias no hay reservas. Mira, por ejemplo, las reservas son para los aliados y el PRM no tiene, por ejemplo, un aliado de tanta envergadura, de tanta eh, presencia para darle una alcaldía, para darle una senaduría, para darle una diputación. quizá a un aliado le podrán dar una, una regiduría en, en el municipio de San Francisco de Macorís, pero no hay un aliado potencial para darle una alcaldía, claro está. O sea, que la alcaldía de San Francisco de Macorís, que es lo que me compete a mí, será un método porque yo fui a una, a una reunión donde invitaron a todos los que aspirábamos, a los, a los que aspiramos, para decirnos los métodos que el, el partido eligió. Hay métodos que son de encuesta, hay métodos que son de primaria cerrada dentro de, dentro de los PRMistas, y cualquiera que lo, de las dos que el partido decida, Niño López está preparado y preparándose para dar diferencia tanto en encuestas de cualquier en forma entidad. tú serás el candidato o por encuestas claro que sí o por convención o por convención si ¿Por, ¿por qué ejemplo, tú dices que tú ganas la convención? ¿con quién tú cuentas en el PRM? porque estoy cogido de las manos de las bases del PRM ¿el senador está apoyando? el senador Franklin Romero no te puedo decir porque. Si te atribuye o sea, que eres el candidato del senador Franklin Romero. Bueno, yo tengo una buena amistad con el senador, soy una persona del senador, donde el senador está, está Niño López. Yo fui de, de los de lo que me entregué en Cuerpo y Amo para que el senador fuera senador, para que primero fuera diputado, como me he entregado a otros para que sean alcaldes, para que sean diputados, para que sean regidores. Hay algunos que han salido mal agradecidos. ¿Hay regidores mal agradecidos? Malo no, malo soy yo, malísimo. Pero. Eh, la vida, eh, eh, eh, el mundo es mundo, porque es, existimos muchas clases de ¿Tus personas. relaciones con el alcalde actual, Siquio N.G. de la rosa Muy buena la, muy buenas las relaciones Siquio y También las relaciones. Excelente, de excelente. Siquio te apoyaría si tú eres el candidato. Claro que sí, ese sí, yo estoy seguro. Y el senador, si yo soy el candidato, el senador se entrega en cuerpo y alma a mí. O sea, el senador Sikio... te apoyaría a ti en unas primarias. Bueno. Si hay una convención, Franklin Romero apoya a Niño López. Bueno, esas serán sus decisiones. Yo espero que sí, que me apoye. No seas humilde. No, no. Tú eres pero, el candidato es, de Franklin Romero. Bueno, yo espero serlo. Yo espero, yo espero que lo sea. ¿Y de Siquio y Olmedo Cava? Eh, de Siquio yo sería el candidato. Olmedo, no te puedo decir... O sea, tú serías el candidato de Siquio y de Franklin Romero. Exacto. Ya lo dijiste. Pero yo soy el candidato, para que tú cosa? sepas, de un fajador que para mí es el más fajador que tiene el PRM, se llama Ariel Marte. Ariel Marte. Ariel Marte. Excelente. Ariel Marte es un fajador. Yo estoy conociendo hoy las bases del partido de las manos de Ariel Marte. El muchacho que tiene tres potenciales. Primero, juventud. Segundo, le gusta la política. Y tercero, tiene un bolsillo alegre. Un bolsillo alegre abierto con, claro. cosas, con la gente. Colabora con los pobres. Claro. El, el que le pide a Ariel no se va sin nada Él colabora. El colaborador. Un muchacho que tiene una, una, una tremenda eh, eh, un tremendo desprendimiento para ayudar al que lo necesita. No, no importa que sea del partido o no del partido. Quien lo topa lo encuentra. Y, y el que lo encuentra, que, lo, que le pide... Le ayuda, le da la mano a Amiga. Yo ando con él de los barrios. ¿Tú le ganas a Alex Díaz una convención? Ale no, a cualquiera. Porque yo me puse para esto. ¿Y por una encuesta le ganas a Alex? Claro que sí. Por lo que sea, por el método. Yo estoy preparándome para el método que el partido elija. Encuesta y primaria interna del partido. Yo estoy preparándome para lo que sea que el partido decida. ¿Cómo va a elegir su candidato, alcalde de San Francisco Macorís? Para que sea. Yo estoy puesto para esto. Me puse para esto y tengo algo importante, y lo, y lo digo a boca llena, que tengo muy poco rechazo en esta sociedad, porque la gente aquí no conocemos. Claro está, tú no eres una papeleta de 100 dólares para gustarle a todo el mundo. Tú tienes gente que tú no le simpatizas, pero te simpatizan por una u otra razón, pero... Para nadie es un secreto que el poder de gasta. Niño, no ha sido nunca nada, ni alcalde pedáneo, ni presidente de un de una junta de vecinos. Por ende, yo soy una persona que tengo poco de rechazo. Y si mañana soy alcalde, que lo voy a hacer, saldré con cero tasa de rechazo, porque yo voy a trabajar como se debe trabajar, a defender el dinero del, del ayuntamiento para que llegue donde deba de llegar. Por ejemplo... El alcalde devenga un salario de 150 y pico de mil pesos, recibe 20 y pico de viático y unos 20 y tantos de combustible. Tú lo redondeas, tú tienes más o menos unos 200 mil pesos. Es el, es el salario de, completo de un alcalde. alcalde. Esos 200 mil pesos mes tras mes serán para cambiar piso de tierra por piso de cemento. Tú vas a donar tu salario como alcalde. Eso es lo que será, al pobre a, a los pobres de este pueblo, para ayudarlos a que sus niños chiquitos no anden comiendo en el suelo en un piso de tierra, sino que por lo menos con lo que yo pueda en esos cuatro años de vengar, se lo voy a transformar piso de tierra por piso de cemento. Y aquellos techitos de la gente que cuando llueve se moja, que estén el zinc roto, yo se los voy a cambiar con el salario de niños. Hoy yo ando en los barrios haciéndoles beneficiándolo haciéndole resolviéndole las calles que están algunas deplorables porque por ejemplo las autoridades por ejemplo el ayuntamiento no tiene ni la estructura ni tiene la capacidad económica para hacerla porque el ayuntamiento se rige por un presupuesto que se hace a final de año para ejecutarlo el año siguiente entonces yo tengo en mi mano hoy que no soy al alcalde para que cuando yo sea alcalde de las cosas mías, mis mi estructuras, llevarlas para el pueblo también, para que se beneficie. Yo he recorrido los barrios de este pueblo y lo estoy recorriendo y, lo, y, le, y, le, y le seguiré dando el soporte hoy como precandidato y mañana como alcalde. Llámese como se llame el lugar, favorezcame o no, o no me favorezca. Por ejemplo, el fin de semana, el domingo específicamente, yo estuve... En la comunidad de Ramonán, que pertenece al municipio de La Peña, donde los votos, productos de las elecciones que vienen para una primaria, le beneficia a los de La Peña, no a Niño López. Porque La Peña es un distrito que no, que no, con, no, no confiere los votos, los votos nada con cabecera. San Francisco de Macorís. Mas, sin embargo, esa comunidad me pide a mí que le vaya a resolver el, el play donde los muchachos se ejercitan, donde, donde eh, hacen deporte. Y yo fui desprendidamente y duramos de las 8 de la mañana, casi hasta las 7 de la noche con, con, con un greda, que te cuesta 125 dólares la hora, unos 6 mil unos pesos por hora, tú le sumas 11, eh, eh, o 9 horas de trabajo, y es un dinero que le estoy dando a cambio de nada, y eso no me beneficia, pero se beneficia el pueblo, se beneficia quien lo necesita, se, se beneficia la juventud que necesita, por ejemplo, en estos tiempos tan difíciles, eh, eh, entretenerse en cosas para no, para no andar en, en, en eh, delinquiendo por ahí. Niño, vámonos a una breve pausa comercial. Entonces, cuando estemos de vuelta, vamos a continuar con esta interesantísima conversación porque hay otras cosas que quiero preguntarte.